Buenos días a todas y a todos eh, desde el Ministerio de, de Cultura y Deporte en este día especial, muy especial porque es un día de celebración, un día de, de homenaje y un día de reivindicación en el que bueno, hemos est eh, preparado estas eh, primeras jornadas online de mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial eh, con, con ocasión del vigésimo aniversario de las, de las convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Eh, sin más, voy a dar la palabra al director general de eh, Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Isaac Sastre de Diego, que abrirá estas jornadas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Pablo. Eh, espero que me, me oigáis y, y me veáis bien me sumo a, a la alegría manifestada por, por Pablo. Hoy es, es un día importante, por supuesto, para, para todas y, y para todos los que creemos en la igualdad efectiva y real y, y los que creemos que uno de los mejores ejemplos de, del papel, de la importancia, del valor de, de la mujer en nuestra sociedad eh, a lo largo de la historia y más vivo que nunca es el, el patrimonio, el patrimonio eh, cultural inmaterial. Es verdad que el título habla de las mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, eh, las mujeres portadoras en todos los sentidos de la palabra, eh, transmi transmisoras, eh, principales valedoras, pero también eh, no solo del patrimonio inmaterial, sino de todo, eh, todos los valores, todo el significado que para la sociedad significa el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, de resiliencia que a través del patrimonio cultural, pero a través, sobre todo, de, de, de lo que las mujeres sois capaces de hacer, pues transmitís, nos transmitís a todos nosotros como el ejemplo que, queran, que queremos que, que siga eh, transmitiéndose en las futuras generaciones. Yo me atrevería a decir que deberíamos trascender el propio concepto de patrimonio inmaterial, del patrimonio en sí, y empezamos a hablar de herencia, de identidad cultural. Y ahí seguramente seamos capaces de entender la importancia que tiene, bueno, esta es una futura transmisora del patrimonio cultural inmaterial y de los valores que estoy tratando de explicar, saluda, pues eso, la importancia que es mucho más que la palabra y el concepto de patrimonio sino el concepto de herencia, de identidad cultural, lo que, lo que conformamos como sociedades y lo que queremos seguir siendo como sociedades. Estas jornadas eh, hablan, ejemplifican algunos de, estos, de estas manifestaciones representativas, la mayoría de ellas que han sido eh, declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y, y en ese sentido me gustaría bueno, agradeceros a todos la, la asistencia, la presencia, la participación, pero especialmente me gustaría señalar eh, pues la, la participación en la Mesa Redonda de la presidenta del Silvo Gomero, porque me consta que, que ha sido una petición de última hora, así que muchísimas gracias por haber aceptado con tan poquísimo tiempo. Eh, era, era, era muy importante que, que estuvieras aquí, eh, por todo lo que representa el Silvo Gomero y, y, y porque eres la presidenta de la asociación, así que muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a, todos los, a todas las demás participantes. Y, y nada, eh, lo dicho, recuperar la frase con la que ha empezado Pablo, nuestro jefe de área, hoy es un día alegre, pero es un día también de reivindicación. Es un día de poner en valor todo, todo el esfuerzo eh, todo lo que significa el patrimonio cultural inmaterial, vosotras como, como principales legadoras eh, que habéis sido capaces de continuar con este patrimonio vivo, que no sois solo guardianas del patrimonio, sino que sois garantes de su continuidad a través de la creación. Sois creadoras eh, y, y, y por nuestra parte, por parte de la administración y en este caso de la Dirección General, solo, solo nos queda que ir de la mano apoyaros y, y tener un, un aliado en nosotros. Así que, bueno, espero que estas jornadas sirvan para estos propósitos. Muchísimas gracias y, y, y enhorabuena y feliz día a todas. Bueno, muchas gracias eh, Isaac Sastre, eh, señor director general y compañía y su equipo que evidentemente pues ha nos aporta realmente, nos ha dado un, una clave precisamente en el, el equipo que, que, que nos ha mostrado lleno de alegría y lleno de... de ha sido una felicidad empezar de esta manera las jornadas.